¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de matrimonios, o mejor, de divorcios y de separaciones. ¿Qué tiene que ver esto con derecho inmobiliario? Más de lo que ustedes se imaginan. Cuando hay una separación de dos personas que viven en alquiler, no solamente sufren los hijos, también sufre el propietario, la inmobiliaria y el mismo inquilino. Acompáñenme a ver esta triste historia que se van a sorprender con las cosas y las consecuencias que se pueden derivar de este tipo de decisiones. Así que, bienvenidos a Derecho Inmobiliario. El caso es el siguiente. Una pareja estaba viviendo en unión libre, unión marital de hecho, antes que me cuelguen los abogados en un inmueble que estaba alquilado. El que figuraba como arrendatario era el caballero y la otra niña no figuraba mmm, ni siquiera como codudora. Tuvieron una dificultad porque pues, el tipo no se portó a la altura de la chica y la chica lo sacó de la casa. Al cabo de unos meses, el arrendatario, que ya no está viviendo en el inmueble, envía una carta a la inmobiliaria y le dice, señor inmobiliaria, yo termino el contrato de arrendamiento, no quiero prorrogarlo. Llegado el día de la fecha que tenía que entregar el inmueble, cuando la inmobiliaria se acerca al inmueble, pues el inmueble está todavía ocupado, porque pues la chica no tenía ningún tipo de intención de desocupar el inmueble. Cuando se le increpó al, al arrendatario diciéndole, bueno arrendatario, eh, usted dijo que, que, que ya desocupaba el inmueble, pero no lo hizo, el arrendatario muy hábilmente dijo que la inmobiliaria ya se hace responsable del inmueble porque él avisó con tres meses de anticipación y el que vive allí ya no es él, sino la que era su compañera permanente. Yo siempre he pensado que la mayoría de los problemas en temas de arrendamiento es por desconocimiento de alguna de las partes y en este caso el desconocimiento es del inquilino, del arrendatario. Señor inquilino, tú vas a seguir siendo responsable de ese contrato de arrendamiento hasta la entrega formal y material del inmueble. Así que no por haber mandado esa cartica diciendo que no vas a ser más arrendatario, significa que te deshiciste de ese contrato. Y esto es bueno que tú lo sepas, señor inquilino, por lo siguiente. Porque el paso a seguir, cada vez que ustedes les dicen que no se puede hacer algo, pues nos vamos para la inmobiliaria o para donde el propietario, a gritarle, a decirle que es un abusivo y aquí lo que nos falta es un poquito de educación. Desafortunadamente, el haber salido de, del inmueble, pues, te deja en una posición desventajosa. Ahora, la niña, que pues a veces se portan un poco eh, emocionales y heridas, dejan de pagar la renta. Y esa renta, pues, la tiene que seguir pagando el que figura como arrendatario. Otra perla que me he encontrado es que el arrendatario le exige al arrendador, a la inmobiliaria, que obligue a la que está viviendo en el inmueble a que firme un nuevo contrato. ¿Cómo hace uno para obligar a alguien en esta vida a que haga algo? O sea, es la voluntad de las personas. Si esa persona que tú dejaste en el inmueble no quiere firmar un contrato de arrendamiento nuevo, tú vas a seguir figurando en ese mismo contrato. Y en esto consiste las dificultades que les genera a los propietarios y a las inmobiliarias las decisiones que toman las parejas que están viviendo en estos inmuebles. La que se queda en el inmueble, como no figura en el contrato, lo empieza a dañar, no le importa nada el cuidado, aparte de todo deja de pagar la renta, el propietario deja de percibir la misma, hay que pensar antes de divorciarnos. Pero más que eso, y como a nosotros nos gusta evitar problemas, aquí te voy a traer soluciones, señor inquilino, antes de irte a vivir con tu esposa o con tu novia. Pero antes de darte la solución, te invito, señor inquilino, propietario de inmobiliaria, codeudor o esposa adolorida, a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestro próximo video. Lamento que me demoré casi dos semanas en hacer un video, pero la verdad estaba un poquito ocupado. La solución, señor inquilino y propietario e inmobiliaria es que siempre en el contrato de arrendamiento aparezcan los dos, los dos esposos, uno firmando como arrendatario y el otro como codeudor, porque el problema está en que cuando la que se queda no figura como siquiera como codeudora, pues piensa que pueda hacer lo que quiera con el inmueble. Entonces, si, fi si figura como codeudora, pues ella también va a estar responsable de los cánones de arrendamiento y del cuidado de ese inmueble. Ahora, las inmobiliarias me dirán, pero Leonardo, la compañía afianzadora, la compañía aseguradora, pues no tramitó a la codudora porque la codudora figura en centrales de riesgo. Entonces, pues no es susceptible de ser asegurable o de ser afianzada. No importa, a la aseguradora ni a la afianzadora les importa cuántas otras personas metan ustedes de más en ese, en ese contrato, porque a ellas lo que les interesa, a estas compañías lo que les importa es que por lo menos aquellos que fueron susceptibles de afianzamiento aparezcan en el contrato de arrendamiento. Otra solución para el arrendatario, arrendatario, si ya te cogieron en la trampa, no te vayas del inmueble. No dejes de permanecer en el inmueble porque de esta forma tú puedes enviar la carta de terminación del contrato de arrendamiento y asimismo desocupar el inmueble. Tú sí tienes esa facultad porque el artículo 1999 del Código Civil dice que tú eres responsable por tus familiares, por tus dependientes y por tus huéspedes. Bueno amigos inquilinos, inquilinos bellacos, propietarios angustiados e inmobiliarias desafortunadas con estos otros arrendatarios que le exigen cosas que están por fuera de su control, este es un nuevo video que espero les haya gustado, que les haya parecido oportuno. Eh, les agradezco mucho que me dejen sus comentarios aquí en el espacio para comentarios se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones compartan el contenido a ver si me ayudan a crecer un poco más suscríbanse a mis redes sociales y nos vemos el próximo miércoles ojalá a las 7 y 30 de la noche chao